Con el festejo que vivieron los jugadores de la selección. En al menos algunos de ellos. En particular Di María, que sí. creo que es uno de los más fuertes porque se emocionó ante la sorpresa que le dio su mujer en plena cena navideña. Le Había contratado una banda. Sí. Empezaron tocando el himno nacional. Allí Di María eh, se lo ve llorando, secándose unas lágrimas. Y sobre el final del himno... Ya se armó la buena fiesta sí, sí, claro, por supuesto Ahí estaba... ¿Esta es la casa de María, Rodolfo? Ahora, es muy fuerte porque todos los festejos navideños Creo que hasta en la casa más recóndita de la Argentina eh, Se mezclaba la Navidad con el Mundial Sí, sí, claro En las fiestas, en los bailes En todas partes se cantó muchachos en algún momento Sea la fiesta del tipo que sea la verdad que fue maravilloso, ¿no? Sí, muy lindo, muy bonito. Y, y, y, la... y sobre todo para los... los... Ahí ¿Ves? Está. Acá tenés la otra parte. Ahí, acá con muchachos. Acá con muchachos. Ya con una especie de banda murguera. Sí. Entraron muchachos y de allí en adelante la fiesta en la casa de los Di María no paró, ¿eh? Muy lindo. Eh, la, la mujer de Di María que está súper comprometida con su carrera, ¿no? Y... y... Y es un acompañamiento para él muy importante Sí De hecho fue una de las que se enojó muchísimo Cuando a Di María lo barreaban eh, Periodistas deportivos sí, Tiene una deportivos. personalidad, ¿Tiene una fuerte, personalidad ¿no? Sí, muy fuerte, fuerte. muy fuerte no, no, no es una mujer que se quede callada. no, no En varias entrevistas ha dicho que, que ella incluso contestaba en las redes sociales cuando sí. había algún ataque a Di María en su momento. Claro, porque en su momento, eh, no, a ver, dentro de, de, de, las, de las cuestiones que se decían, no solo criticaban a Messi, sino también a Di María y a Higuaín, ¿no? Exacto. Bueno, Di María justamente creo que en esta selección fue uno de los más criticados porque le decían a Escalón y que no tenía que estar en la selección. Pero eso también pasó en la Copa América. También, ¿Te acordás que pasó también. en la Copa América este, y tuvo una actuación? Bueno, el Seba no, no, nos puede contar más, pero la actuación de Di María en la Copa América fue fenomenal. Claro, es el gol que nos saca campeón, imagínate. Ni más ni menos. Y esto fue entonces en la casa de Di María. Entendemos que en la casa de Di María, pero fue la sorpresa que le hizo su compañera. su compañera. Y Di Messi eh, la pasó con Suárez, con Luis Suárez que fue a, a la casa de, de, de, de Messi a pasar las fiestas con él y justamente eh, había todo un dispositivo de seguridad para la llegada de Luis Suárez a la casa de Messi, que estaba complicado llegar a la casa de Messi, en mucha custodia, ¿no? eh, ellos Ellos son íntimos amigos, recordamos que compartieron varios años en Barcelona, además eran vecinos cuando jugaban juntos allí en Barcelona y también eh, las parejas. De ellos dos son. son, son amigas. Se muestran muy cercanas en las redes sociales. No, no hay fotos de Suárez en el festejo de los, de los de Messi. Lo, de los Messi. Sí, sí, se sacaron un par de fotos a los Messi ahí al lado la arbolito la y demás. Pero, pero, eh, pero allí estuvo, estuvo. Y hubo gente, viste, no faltaban los vecinos del barrio también porque debe llamar la atención todo el tiempo la casa de Messi parece? y quién entra quién sale qué sucede y, ¿Y tenemos ¿no? una fotito a ver ahí está ah, mira, ahí hay una foto no sé cómo se llama la, la compañera de, de Suárez so, Sofía ahí sale el nombre abajo Sofía Balbi creo que es. Sofía Balbi ahí está entonces ¿Y Messi Antonella Sofía ...y Luis Suárez. Y te agrego una cosa, eh, todos los jugadores de la selección que subieron algo de Navidad, de, de los festejos... ...todos atravesados por el, el festejo de la Copa del Mundo también. La Lautaro Vino. Martínez, por ejemplo, hacen un asado con la medalla del campeón Fuesta. del mundo... Colgada. <risa> y, sí. ...y creo que a todos nos pasó eso. Y sí, Yo estuve en el sí. partido en, en un canal de deportes, pasaban la repetición del partido... Para que justo a las 12 sea el momento en que Messi levanta la copa. No, bueno, ¿En serio. Para. ¿Sí? Bueno, mis sobrinos... que conozco, y me incluyo, conozco a varios que lo estuvieron viendo para... <risa> Después vamos a Mi pasar... Mis sobrinos un... pusieron los goles. Claro. En un momento, en la espera de las 12, ¿Pusieron? pasamos los goles. Y cuando ves el partido, ¿lo ves de nuevo? ¿Sufrís igual? A ah, veces sí. ¿Sufrís igual, sí. no? Viste que se tweets, vi, vi algunos poco tweets vi tweet de gente que estaba viendo el partido de nuevo y dice, no puede ser que sufra como si fuera... La primera Como vez si no lo... supiera que con lo... ese resultado. ¿No? Es muy loco Pero eso. Pero pasa con las películas. Si alguna te hizo emocionar, vas a volver a llorar. En la parte que ya sabías que ibas a llorar.